Si vas a estar con alguien, asegúrate que esa persona te admire, te apoye, te acompañe. Alguien que no solo se sienta afortunado de tenerte, sino además que lo demuestre. Eso es lo que mereces. Nada menos. Cuando tienes que insistir para solucionar problemas en una relación, puedes darte cuenta de que no tienen interés en ti. Con eso te engañas a ti mismo, porque sabes que la atención es algo importante. Y si no te la dan, es mejor alejarse. Hola. Les saluda Ricardo Niño Y me complace tenerlos una vez más acá en v lifers Te quiero pedir que por favor Te quedes hasta el final de este video Es bastante necesario para mí, Ya que me ayudarías bastante Y me motivas A seguir trayendo videos de este tipo Para ayudarte para ayudarnos es bastante necesario si tienes una relación que se está yendo poco a poco a la deriva debes entender que algunas de las razones para alejarte es darte cuenta que la única persona dispuesta a mantener la llama viva eres tú cuando eres tú el que siempre quiere estar comunicado el que te apoya en momentos malos y no recibes nada a cambio. Está más que claro que no te toman en serio. Puede que tengas una gran ilusión por estar con esa pareja. Sin embargo, si sigues ahí, vas a crearte una dependencia emocional de la cual será difícil salir. Nunca debes intentar cambiar ni forzar a que una persona sienta lo mismo por ti. Cuando obligas a que te quieran, vas en contra de una relación normal. Siempre debes tomar las cosas con calma. No insistas si ya intentaste acercarte y nada funcionó. Que vivas en la espera positiva de tu pareja. Puede agotarte mentalmente. Quédate con la persona que hará todo lo posible para demostrarte que te ama. De lo contrario, solo manténla alejada. Nunca te dejes llevar por lo que pudo ser y podría ser. La realidad siempre va a ser clara. Y por supuesto, difícil de aceptar. No puedes pasarte la vida detrás de alguien insistiéndole para que sienta lo mismo por ti. Automáticamente tu autoestima se irá envicada. Al tomarte un tiempo para ti, podrás darte cuenta de que tú eres el del problema. Si sigues empeñado en alguien que ya te ha rechazado millones de veces. No te sientas menos persona solo porque no te quieren como tú a ellos. Recuerda que eres una persona inigualable. No obstante, no puedes mendigar amor si otro no te ve con los mismos ojos. Cuando esto pasa, es mejor tomar distancia y seguir con tu vida normal. Hay personas malas que solo te hablan para ilusionarte y hacen que te quedes ahí solo, para sentir como los admiras, pero sin darte nada a cambio. Situaciones así se vuelven caprichos y ellos nunca traen nada bueno. Cuando sientes esto, puede que te niegues en todo momento la oportunidad de conocer a la persona ideal, para ti. Deja ya esa mala relación. En el mundo existen muchas personas que darían la vida por ti. Es momento de dejarlas entrar y empezar a amarlas. No empieces una relación solo porque te guste su físico. Enamórate de su forma de pensar. De las metas que tiene a futuro. De cómo trata a las demás personas. De cómo trata a los animales. De cómo respeta. De cómo brinda su apoyo cuando los demás lo necesitan. Las personas que son buenas. Que ayudan a otros sin esperar... Eh, algo a cambio, son una compañía agradable. No te dejes llevar solo por las apariencias, algunos son vacíos por dentro y nunca te brindarán algo bueno para tu vida. Ser. El plato de segunda mesa no es opción para nadie. No dejes que una relación te trate de esta forma ni tampoco busques una si lo que te sientes es solo. Buscar una relación cuando te sientes con ese vacío traerá solo malos momentos para ti y para esa persona. Eres mucho mejor de lo que te hacen pensar. Nunca dejes que te hagan sentir menos ni que manipulen tu personalidad. Cuando una persona en realidad quiere pasar tiempo contigo, buscará el momento para hacerte sentir parte de su vida y te demostrará que siempre estará a tu disposición cuando lo necesites. No te enfrasques en una sola persona, sal con amigos y conoce gente nueva con los mismos intereses que tú. Nunca es tarde para cambiar tu vida y mucho menos lo es para cambiar la amorosa. Busca una relación en donde esa persona te admire, te apoye y te acompañe. Alguien que no solo se sienta afortunado de tenerte, sino además que lo demuestre. Eso es lo que mereces, nada menos. No esperes menos de la persona a la que le estás entregando todo tu amor y cariño. Tampoco te conformes con las obras y de afecto que pueden darte. Siempre debes darte tu lugar y no dejar que te pisoteen. No todas las personas son maduras, pero cuando lo son, dicen lo que piensan sin rodeos. Generalmente a estas personas les gustan las cosas exclusivas y serias. Nunca vas a encontrar este atributo en un adolescente. Es precisamente en esta edad en donde ninguno sabe lo que quiere y a dónde se está dirigiendo su vida. Si tienes entre esta edad es mejor que te mantengas alejado de las relaciones para que no pases un mal rato. Aunque, si bien, puedes arriesgarte, pues imagínate, esto te servirá como aprendizaje. Nunca es buen momento para suplicar que te brinden amor o amistad. Ninguno de estos sentimientos debe mentigarse. Al contrario, Debes quedarte con la persona que te lo brinde sin esperar nada a cambio. Sé tú también este tipo de personas y verás cómo te rodearás de gente que vale la pena. El respeto es un valor que debes tener por ti mismo y por los demás a tu alrededor. No esperes menos que esto. Demuestra que eres una persona con principios y que necesitas a alguien con los mismos pensamientos que tú. Necesitas a alguien que esté para ti, en los momentos malos, en los buenos, en las alegrías y en las tristezas, no a alguien que se aleje por el primer inconveniente que te suceda. Ya no hay tiempo por suplicar amores, esa es la cosa más infantil que existe hoy en día.